Bendiciones Deseo iniciar el servicio de hoy haciendo una pregunta ¿Cuántos han tomado el tiempo de examinar la historia acerca de Noé? Muchas personas no toman el tiempo de leer estudios bíblicos basados en este tema ya que se conforman con saber lo esencial esto es, que Noé creó un arca según Dios le mandó y que después vino el diluvio. Pero la realidad de todo es que en la historia de Noé existen varios elementos que nos demuestran cómo conducir una vida cristiana victoriosa. Y ahora bien, debido a que el tiempo que compartimos es limitado, no les estaré leyendo los capítulos del Génesis del 6 al 9, cuáles son los capítulos que tratan con la historia de Noé, sino que usaremos los versículos claves que nos revelarán el mensaje que Dios tiene para nosotros en el día de hoy. Pero si no han leído la historia completa de Noé, les pido que no se conformen con el conocimiento básico, sino que les recomiendo que lean la historia completa en su tiempo de meditación. Con esto en mente, continuemos. Cuando leemos el principio del capítulo 6 de Génesis, no es difícil llegar a la conclusión que las condiciones en las que se encontraba el mundo en los días de Noé no eran muy diferentes a hoy en día. En el principio del capítulo 6 de Génesis, nos enseña claramente que el hombre de ese entonces, al igual que el hombre de hoy en día, se había revelado en contra de Dios. El hombre no le había dado a Dios el lugar que él se merece y la maldad que existía en la tierra era tan grande que llegó el momento cuando se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra y le dolió en su corazón. Pero de todas las personas en el mundo, Dios encontró a una persona que le amaba y le honraba. Dios encontró a Noé. Fíjense bien en lo que encontramos en Génesis 6.8 cuando leemos, Pero Noé halló gracia antes los ojos de Jehová. Es en este pequeño versículo que encontramos lo esencial para nuestro caminar cristiano. Y digo esto porque la realidad de todo es que en este mundo en que vivimos es bien fácil perder la esperanza. Entre las presiones sociales y las políticas establecidas por el hombre que completamente desafían y deliberadamente van en contra de la voluntad de Dios, en ocasiones no es difícil tropezar y caer, o ceder a la corriente de maldad que corre por el mundo. Es fácil rendirnos a las presiones que ejerce el mundo en nuestra vida, pero como he repetido en numerosos estudios bíblicos y prédicas cristianas, los cristianos nunca podemos permitir que las circunstancias que nos rodean o la presión política social nos desvíen del camino de Dios. Pero ahora surge la pregunta del siglo, ¿cómo podemos evitar ser descarriados? Hermanos, la respuesta a nuestra pregunta es fácilmente encontrada en las cualidades de Noé. Así que examinemos ahora las cualidades que demostró Noé, las cuales causaron que este simple hombre hallara gracia en los ojos de Jehová. Y la primera cualidad que Noé demostró es que él era un hombre justo. Y esto es algo que vemos claramente declarado en Génesis 6.9 cuando leemos, estas son las generaciones de Noé. Noé, varón justo, era perfecto en sus generaciones. Con Dios caminó Noé. Pero bueno, ¿qué quiere decir esto? ¿Qué significa ser un hombre justo? Bueno, si leemos el versículo por arribita, no nos damos cuenta que en este versículo se define claramente lo que significa ser un hombre justo. ¿No se dieron cuenta? Fíjense bien en lo que acabamos de leer. Aquí vemos que la palabra de Dios nos dice, Con Dios caminó Noé. Hermanos, a pesar de que Noé vivía en un mundo corrupto y lleno de maldad, él nunca se apartó de la presencia de Dios. Noé no se conformó a las condiciones del mundo, sino que se apartó de todas esas cosas que desagradaban a Dios. Y esto mismo es lo que Dios espera y demanda de todo cristiano. Si queremos hallar gracia en los ojos de nuestro Dios, lo primero que tenemos que hacer es separarnos de las cosas de este mundo. El primer paso a dar para ser hombres justos es caminar con Dios en todo lo que hacemos. Esto quiere decir que no obstante la circunstancia o situación, Dios tiene que ocupar el primer lugar en nuestra vida. Esto quiere decir que en muchas ocasiones tendremos que negarnos a nosotros mismos, al igual que hicieron los discípulos de Jesús. Pero ¿por qué negarnos a nosotros mismos? Hermanos, tenemos que negarnos a nosotros mismos porque la carne, es decir, el deseo desordenado y el placer, en muchas ocasiones nos descarrían de los caminos de Dios. Y esto produce que la ira de Dios sea encendida. Es decir, produce que tropecemos con cosas que nos causan dolor, sufrimiento, tristeza, y en muchas ocasiones, confusión. Y ahora bien, antes de proceder, deseo que quede bien claro que Dios no es Dios de confusión. La palabra de Dios es constante y perfecta en todo sentido. En la palabra de Dios no hay contradicciones ni errores. Dios no se confunde o causa confusión. Pero en muchas ocasiones, el pueblo de Dios tropieza con cosas que nos hacen dudar de nosotros mismos. Y hasta podemos dudar de la propia existencia de Dios. En muchas ocasiones llegamos a pensar que Dios se ha olvidado de nosotros. Y una vez que esto sucede, entonces nos rendimos a la tentación y caemos nuevamente en una vida de pecado. Una vez que esto sucede, dejamos de caminar con Dios y volvemos a los caminos que nos conducen a la perdición. Nos desviamos del camino estrecho y nos encontramos en el camino ancho que solo conduce a los brazos del enemigo. Estoy seguro que todo lo que les he dicho hasta ahora son cosas que todos conocían. También estoy seguro que ya se deben estar preguntando, bueno pastor, pero ¿cómo podemos mantenernos justos? La respuesta a esta pregunta es fácil de encontrar. Cuando leemos lo acontecido en el tiempo de Noé, vemos que Dios le dio una misión a cumplir. Dios le instruyó a que construyera un arca porque él iba a destruir todo todo lo que habitaba en la tierra con un diluvio. Y ahora preguntémonos, ¿qué hizo Noé? Hermanos, Noé no titubió, Noé no dudó, y esta es la segunda cualidad de Noé. Él estaba atento a la voz de Dios, y esto es algo imprescindible en la vida de todo cristiano. Hermanos, tenemos que escuchar y no simplemente oír lo que Dios nos dice a través de los estudios bíblicos y las prédicas que se nos presentan. Si no estamos prestando atención a lo que Dios nos dice y advierte, entonces no recibiremos las bendiciones que Él tiene para nosotros. Si no estamos dispuestos a escuchar y obedecer, no seremos hallados justos en los ojos de Dios. Sin embargo, cuando estamos atentos a la voz de Dios, cuando somos obedientes, cuando estamos dispuestos a caminar con Dios, entonces Dios se glorifica en nuestra vida. Hermanos, el hombre justo sabe exactamente lo que debe hacer y más importante de todo, lo que tiene que hacer. El justo no duda de la voluntad de Dios. El justo no cuestiona lo que Dios ha mandado, sino que el justo hace lo que la palabra de Dios le indica. Hace un tiempo atrás leí una ilustración que sirve para mejor ilustrarles el punto que deseo hacer. Y la ilustración lee así. Resulta ser que había un cristiano que diariamente le oraba a Dios pidiéndole que le revelara su voluntad en su vida y que le guiara a quien debía evangelizar. Después de unos días de oración, este hombre se montó en el bus como acostumbraba hacer todos los días para ir al trabajo. Pero en ese día, el bus estaba vacío y solo él y el chofer lo ocupaban. Después de varios minutos de viaje, el bus hizo una parada y se montó un hombre y se sentó en el asiento al lado del cristiano, cuando de buenas a primeras comenzó a gemir y a llorar. Este extraño gemía y lloraba diciendo, mi sufrimiento es grande, ¿cómo puedo recibir la paz? Necesito de Dios, pero él no me escucha, ¿qué tengo que hacer para ser salvo? Entonces el cristiano calmadamente cerró sus ojos y comenzó a orar diciendo, «Señor, ¿qué debo hacer? Envíame una señal». Ahora pregunto, ¿qué señal necesitas tú? Hermanos, ¿se pueden imaginar lo que hubiese sucedido si Noé hubiera hecho lo mismo? Pero no fue así. En Génesis 6.22 encontramos que la palabra de Dios nos dice, y lo hizo así Noé, hizo conforme a todo lo que Dios le mandó. Así que la tercera cualidad de Noé es que él era un hombre obediente. Ahora quiero que pensemos en algo. Cuando Dios le dijo a Noé que construyera el arca, todavía no había comenzado a llover. Así que imagínense cómo esto le pudo lucir a los que le rodeaban. Estoy completamente seguro que los que estaban viendo lo que Noé estaba haciendo pensaron que Noé estaba loco. Estoy seguro que Noé fue juzgado, criticado y maldecido por esa generación perversa. Pero a Noé no le importó nada de esto. Noé se mantuvo fiel, él se mantuvo obediente a lo que Dios le había dicho. A pesar de que han pasado miles de años, no existe mucha diferencia entre Noé y los cristianos fieles en actualidad. Digo esto porque todo cristiano fiel ha recibido la promesa y tiene la certeza de que nuestro Señor Jesucristo vendrá pronto por su pueblo. Todo cristiano fiel ha recibido la promesa y tiene la certeza de que fuimos justificados por la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Todo cristiano fiel tiene la promesa de que el justo estará con Dios para siempre. Pero lamentablemente existen muchos que sufren debido a la desobediencia. En muchas ocasiones los cristianos sufren porque al igual que el hombre en el tiempo de Noé, ignoran las señales, ignoran las advertencias y le dan más importancia a las cosas del mundo que a las cosas de Dios. Algo que también sucede con frecuencia es que muchos de nosotros pretendemos que no hemos escuchado las advertencias de Dios y por consecuencia sufrimos grandemente. Así que la pregunta que ahora debemos hacernos es, ¿hacemos lo que Dios manda o lo que el mundo dicta? Al igual que Noé, los cristianos hemos recibido instrucciones exactas y específicas de lo que tenemos que hacer. Todos sabemos que Dios nos ha encomendado una misión. Todos sabemos que Dios quiere que vivamos de una manera muy diferente a la manera que vive el mundo. Pero en muchas ocasiones ignoramos o simplemente escogemos desobedecer la voluntad de Dios. Es decir, nos dejamos influenciar por lo que se pueda decir de nosotros. Nos dejamos influenciar por las opiniones y las críticas de los que nos rodean. Lamentablemente, esto es algo que sucede con frecuencia. Y muchos son los que escogen apartarse de la verdad de Dios y volverse al mundo. Pero como les dije, al igual que Noé cumplió con lo que Dios había encomendado, los cristianos fieles tenemos que cumplir con lo que Dios nos ha encomendado. No podemos ser igual que el mundo y criticar a aquellos que puedan haberse descarriado o caído, sino que tenemos que acercarnos a ellos y restaurarlos. Tenemos que acercarnos a ellos y ayudarlos a levantar. Como fieles cristianos, nosotros tenemos la responsabilidad de encaminar a todo el caído, descarriado y a los que aún no conocen a Cristo a los caminos el arca de salvación que Dios nos ha entregado. En el tiempo de Noé, él tuvo que construir un arca para poder ser salvo. Pero el arca de nuestra salvación fue construida por Dios. El arca de nuestra salvación no es de madera, no fue construida por manos de hombre. Nuestra arca fue construida por dios mismo existe un arca en que todos debemos entrar existe solo un arca para nuestra salvación y su nombre es cristo jesús con esto voy a concluir como cristianos fieles tenemos que seguir el ejemplo de noé en nuestro vivir cristiano Noé no permitió que las cosas del mundo interrumpieran su obediencia a Dios. Noé no permitió que las cosas de este mundo influenciaran de la manera que actuaba y se comportaba. Noé perseveró en caminar en justicia, a pesar de vivir en un mundo lleno de maldad. Noé no se desanimó, sino que hizo la voluntad de Dios. Noé hizo lo que Dios le había instruido sin dudar o titubear. Recordemos, aún no había comenzado a llover. Noé no estaba cerca de un puerto o del océano, pero Noé construyó el arca sin dudar ni un segundo. Noé se mantuvo justo ante los ojos de Dios. Hermanos, mantengámonos justos ante los ojos de Dios. Enseñemos el camino a la salvación a todos aquellos que no la conocen. Enseñémosles el camino al arca a todos aquellos que puedan haber perdido su camino. A todos aquellos que se puedan encontrar descarriados o caídos. De Noé tenemos mucho que aprender. Tenemos que desarrollar y ejercer las tres cualidades que él tuvo. Uno, tenemos que perseverar en la santidad. Esto es ser justo. 2. tenemos que estar atentos a la voz de Dios. Y tres, tenemos que ser obedientes. Recordemos siempre que a pesar de lo grande que pueda aparentar una tormenta, y no nos olvidemos que el diluvio duró 40 días,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 y recomendándolos a sus amistades y familiares en las redes sociales. Bendiciones.